¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas noches, donde quiera que te encuentres. Feliz comienzo de semana. Yo soy Carla Ornelas, para ti que no me conoces. Hoy estoy de fiesta. Hoy tengo un, un tema, un temazo para todas las personas que trabajamos dentro de una empresa, que tenemos el gran reto de que, contra nuestra voluntad, tenemos al lado un compañero que es muy diferente a nosotros o que interactuamos con otras áreas dentro de una empresa y que es un siempre, siempre es un desafío el combinar con toda la gama de colores de personas tan diversas que hay dentro de un equipo de trabajo. Bueno, pues hoy vamos a dar comienzo a nuestros vídeos en el área laboral y espero sean de mucha utilidad para ti. Ojalá te gusten, déjame tus comentarios, únete a este gran equipo y por favor... Te espero, llega hasta el final del vídeo para que encuentres la regla de oro. Un beso, chao, feliz comienzo. Vale, pues comenzamos. Es un tema apasionante, es solo un trocito de un súper, súper contenido, que es hablar de las personas tan diversas que hay dentro de una empresa. Tengo tres ideas básicas que te quiero comentar. Mira, la primera es hablar de los perfiles dentro de una empresa. La segunda es cómo calibrar con estos perfiles. Y la tercera es la regla de oro que no te puedes perder y debes llegar al final de este vídeo. A mí me la compartió mi jefe hace un montón de años y créeme que aplica este contenido de este vídeo, aplica a todos los niveles, en todas las organizaciones, a todo tipo de negocios es decir, a todas las personas que trabajamos dentro de una empresa, dentro de una organización y que tenemos gente que está al lado y que, bueno, nos puede parecer muy difícil, que verdaderamente, realmente es distinta porque tiene otras características de pensamiento, otra forma de actuar, otra forma de reaccionar, otra forma de pensar. Entonces hoy te quiero hablar de los perfiles dentro de una empresa ¿qué son has escuchado cuando alguien dice bueno es que esta persona no cubre el perfil o no cubría el perfil mm, se refieren a los conocimientos a las habilidades que tienen las personas a características muy puntuales muy particulares de una persona para cubrir una tarea es decir te voy a poner tres ejemplos. El ejemplo del área de ventas. Dentro de una empresa tú sabes que hay diferentes áreas, finanzas, marketing, recursos humanos, eh, producción, en fin. Entonces, dentro de, de, las, de las empresas eh, hay diferentes áreas y estas áreas tienen diferentes procesos. Estos procesos requieren de un nivel de especialidad muy importante y, y diferente. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en el área comercial tienen un perfil pues eh, más alto en cuanto a empuje para no darse por vencidos y seguir vendiendo, ser extrovertidos para no, ten, na, no tener este, este temor de estar con la gente, eh, tienen una persistencia muy alta y una tolerancia muy alta frente a la frustración de eh, estar bueno pues eh, logrando vencer obstáculos. El perfil de las áreas administrativas es un perfil, pues en habilidades me refiero, ojalá te sirva esta reflexión, pues más analíticos para entender a las personas que tienes a tu alrededor. Son personas más reservadas, no te están poniendo el pie, no te están haciendo el vacío, son personas que no son extrovertidas o que no se sienten cómodas eh, eh, solucionando algunas cosas que, por ejemplo, a ti te gusta solucionar de una manera. Son personas que tienen otra lógica. Hay personas en el área de marketing que son y deben ser muy creativas, entonces puede ser que tú te sientas muy diferente a estas personas y no, no son errores en la empresa. Estoy de acuerdo y muy consciente de que eh, hay personas que están haciendo la tarea equivocada que no cubren el perfil, sin embargo están ahí y cariño te quiero decir que tampoco es culpa de ellas, las eligieron y que hay algunas cosas que salen fuera de tu control, pero lo que hoy aquí en este Happy Monday te quiero compartir es que tú puedas lograrlo, si sí lo puedes conseguir, el adaptarte a diferentes tipos de software o de configuraciones, como yo les llamo, cómo están configuradas las personas para resolver problemas, para atender los detalles, para resolver el día a día. Entonces, dentro de una empresa es una regla de oro muy importante que, que te la quiero compartir. es El trabajo es el trabajo. No vamos a ser amigos dentro de una empresa, ese no es el objetivo. El objetivo es trabajar eh, y por eso se llama trabajo, porque representa un esfuerzo. Entonces, esto le va a restar mucho sufrimiento a muchas personas que, por ejemplo, pueden sentir que no pertenecen a un equipo, que, que no entran a un círculo de de personas dentro de la misma empresa simplemente tienen otro perfil tienen otras características están desempeñando otra función y qué vamos a hacer pues entrar con ese en ese canal si el área de ventas si, eh, por eh, darte un ejemplo no me voy mucho al área de ventas porque es el área de negocio porque efectivamente es un pilar muy importante en las empresas el, si tú quieres entrar con una persona de un área administrativa pues Entra con más datos, con un orden más concreto, más eh, estructurado. Si tú quieres entrar con una persona al área de ventas eh, de una manera más fácil, bueno, pues sé más extrovertido, incluso utiliza un punto del sentido del humor eh, escucha más a esta persona a la persona del área comercial porque hablan generalmente más y bueno pues esto es una síntesis muy muy muy muy compacta de toda la gama de, de colores que hay dentro de una empresa lo importante y te lo dejo ojalá te sea útil es poder entrar a todos y llegar en la misma frecuencia bueno pues me despido un abrazo, un beso eh, aquí te esperamos la siguiente semana. Feliz, happy Monday.